Lo que verás a continuación es totalmente real Y probablemente una de las cosas más inesperadas de mi vida Tratándose de uno de mis ídolos No pude aguantar la emoción de ponerme tan sentimental Gracias Dead por ese momento de felicidad Te admiro mucho Momentos así nunca se olvidan Y te motivan a continuar Gracias ¿Qué pasa? Que no he subido eh, remix ni nada de eso Porque no he tenido la inspiración La inspiración no es algo que se pueda conseguir así Sí, pues, de la noche a la mañana o sea, es algo cuando hice todos esos remixes este era como que un momento de inspiración muy grande pues o sea, todos los hice super rápido porque ten... estaba muy inspirado pero aunque no lo crean los problemas y, y todo afecta a veces yo no busco inspiración en nadie Solamente estoy inspirado cuando me siento bien, cuando estoy totalmente bien, cuando me siento súper relajado, cuando sé que todo puede salir bien. Últimamente he estado teniendo muchos problemas que realmente no se los digo a ustedes porque no quiero que no quiero involucrarlos, pues no quiero que traer cosas negativas a mi canal, no. Quiero más bien traer felicidad para ustedes y sentirme feliz hablando con ustedes en directo y todas las cosas. Ya va, ese es de. es de Ya va no puede estar desde aquí yo güey yo aquí pedo qué lol está de qué güey o sea yo yo güey qué bonito <ríe> no sé qué decir güey no sé qué decir güey o sea... <risa> solamente puso un... <risa> un password Y yo veo, o sea, yo estoy en el chat Y veo el comentario Y veo la cuenta verificada yo Que pedo, güey, o sea que wey, gracias, güey, Gracias, wey Mira, pues... <risa> Mira, pues, mira, de, estás aquí, güey, o sea, mira, tengo un peluche de ti, güey, si me estás viendo, mira, tengo un peluche de ti, güey, lo tengo inspirado por ti, güey, gracias de verdad por todo, güey, gracias por traer felicidad a mi vida, güey, gracias a ti, de verdad, tengo la audiencia que tengo hoy, güey, gracias por la ayuda, y a todos los streamers que de verdad me han ayudado a conseguir esta, estoy temblando, Estoy temblando, güey. Eh. El post, mira, güey. Oh, se emocionó que lo entendió Gracias Ted, gracias. Gracias por estar. Gracias a ti, me gusta mucho tu trabajo. Rífate. Rífate unas alertas chidas. Gracias, güey. Mira, ve, mira, tengo un pinche peluche de ti, güey. Que no mames, wey. Ay, güey, ya va, déjeme. <laughs> Thank <you. laughs> Let you go And I said